¿Qué tal? Bueno, pues estamos aquí grabando un video más para mostrarles cómo quedó todo este parque después de la fuerte tormenta invernal. Miren, estamos ahorita aquí en la entrada de este parquecito y quiero mostrarles miren esto es lo que pasa después de precisamente de toda la acumulación de la nieve después de un día dos días, tres días se va convirtiendo en puro Lodo Como va transcurriendo Los días Se va desintegrando la nieve De toda la acumulación que, que tuvimos de esta tormenta invernal Y miren Exactamente miren Miren cómo está Esta piedra Es una piedra miren. E Incluso se ve Nugroso Se ve lodo y miren nada más como cómo está todo exactamente exactamente así es como como queda después de una fuerte nevada miren al fondo todavía se aprecia limpia la nieve Ahí en esa esquinita, miren, ahí está todo limpio, toda esta esquina Pero miren aquí cómo queda Entonces esto, esto es realmente después de una tormenta invernal Exactamente, es lo que, lo que quise compartirles con esta finalidad Porque es así como, como va quedando Miren, miren nada más Sí, miren, pues este la acumulación de la tormenta invernal que tuvimos. Miren ahora cómo quedó. Ahora está toda frisada, está toda congelada, está todo hecho piedra. Miren nada más cómo se ve. Miren, miren. Miren, aquí está, aquí está mi mi bota. Bueno. Vamos a vamos a tocarla. No, está todo todo piedra. Por completo está piedra, mire. Realmente es piedra todo eso. Entonces, este... Pues así es como quedó. Y vamos a seguir. Bueno, pues aquí andamos, aquí andamos. Seguimos. Ay. Seguimos aquí con el Con el video Miren nada más cómo, cómo se ve todo Todo el parque Y así es Así es cuando después De las nevadas Es lo que queda Es bonito compartirles También todo esto Precisamente Para pues para ver lo que ya va, se va desintegrando de la acumulación de la nieve, miren. Vamos a entrar aquí al laguito, pero con mucho cuidado. Miren, este caminito es donde debemos de tener mucho cuidado porque está muy resbaloso. Pero me voy a meter mejor a la izquierda para no resbalarme. Afortunadamente traemos este, botas de nieve. Y eso es lo que nos protege. Pero vámonos de este lado. Porque de ese lado está muy resbaloso. Entonces de este lado me siento más segura. Miren, en el momento que vamos caminando se escucha como truena. Bueno, vamos vamos a caminar, miren. Se escucha como truena la nieve. Y venimos, miren, miren el caminito pero esto esto que les estoy mostrando, esto es lo más peligroso esto es lo peligroso porque es cuando se llega uno a resbalar porque se patina uno, está todo frizado, este es el problema Es entonces para mayor seguridad, estamos caminando de este lado y miren nada más cómo, cómo se ve todo entonces aquí andamos, aquí andamos. Vamos a, a seguir caminando. Vamos vamos aquí a, a mostrarle cómo está el laguito todo congelado. Aquí al fondo se alcanza a apreciar lo que es la la casita de descanso. Es un área para... Pues para pasar en familia... Para tomar fotos, videos... Todo va a florecer... Entonces vamos... Vamos un poquito a adentrar... Aquí vengo con Ale... Vamos caminando... Con mucho cuidado... Eh, bueno de hecho... de hecho El nombre que recibe esta área del parque... Precisamente como decía Loli... Es eh, del perro precisamente porque... En frente estamos viendo una pequeña palapa La que recibe el nombre del pabellón del perro Que es lo que le da, está dando el nombre a este pequeño pues, parquecito esta pequeña, esta pequeña reserva natural Y bueno pues sí efectivamente vemos que todo está totalmente congelado Y como comentaba Loli El hielo que tenemos bajo lo que es el manto blanco Es hielo solidificado Eso implica que es un hielo muy resbaladizo entonces por lo tanto hay que andar con mucho, con mucho cuidado Es correcto como dices Alex Tenemos que caminar y andar y manejar con mucho cuidado Entonces Vamos a continuar, tenemos que llegar al fondo Estamos ya casi casi a punto de llegar Nos vamos a apurar porque ya está oscureciendo. Vamos, vamos Entonces aquí vamos con mucho cuidado Miren nada más que bonito, al fondo se alcanza a apreciar el lago todo congelado. Miren, escuchen cómo se, cómo se oye en el momento que vamos caminando, incluso con mucha precaución, truena mucho, miren, escuchen. Aquí vamos, aquí vamos, ahí al fondo vemos una banca que es lo, lo, lo, lo, lo emblemático de, de este parque porque también se llama el parque del perro pero también se llama parque de la madera porque hay columpios de madera este los contenedores de basura de madera panquitas y la, la palapa como dice Alex un momento voy a acomodar aquí la, la cámara Bueno. Miren qué precioso Al fondo Miren, donde les voy a señalar Todo esto Toda esta área es el lago Miren, Pero miren qué precioso Está todo congelado Miren qué hermoso Aquí están las banquitas Que les estoy comentando Solo le voy a dar una vuelta antes de llegar, porque ya se está oscureciendo. Miren qué precioso se ve este bosque. Es lo que queda de una fuerte y tormenta que tuvimos de este siglo. Miren nada más qué precioso se ve. Ahorita son como las... Más o menos como las 6 de la tarde. Y miren. Entonces vamos a ver el, el laguito. Vamos al lago. A aquí. aquí ya estamos en la parte de la, de la casita. Miren qué precioso. Vamos a acomodar. Miren, aquí estamos, aquí estamos. Entonces ahora sí vamos a ver lo que es el laguito. Vamos a entrar en la parte interior de la casita para mostrarles un poquito de lo que es el lago. No sé si espero que se alcance a apreciar porque ya se ve un poco oscuro. Precisamente como estamos viendo al frente de nosotros, después de pasar la tormenta, como diríamos por ahí, después de pasar la tormenta, ¿qué es lo que sucede? Bueno, pues la superficie del lago se empieza a descongelar y como, como podemos verlo del lado izquierdo, el agua, el espejo de agua efectivamente, ahí donde señaló Loli, es lo que estamos empezando a apreciar. El manto blanco, el manto blanco que vemos del lado derecho, pues precisamente ¿qué es? Es el hielo. No es otra cosa más que hielo solidificado. Naturalmente, en algunas otras partes del país, pues se puede caminar sobre los lagos congelados. En este caso y en este eh, en este laguito, pues lo dudo, lo dudo, lo dudo. Pero, en fin, eso es muy, muy, muy agradable y, y bueno, pues son varias o es una de las experiencias que el invierno nos da aquí en Dayton, Ohio. Exactamente, exactamente. Miren nada más qué precioso se ve. Exactamente aquí es esta área ya por completo ya se descongeló. Miren qué hermoso. Todavía aquí se va. Es como que si fuera caminando, aquí va la capa de hielo. Todo esto, miren. Todo esto ya está toda todo congelado aún y al fondo vemos hasta el fondo, hasta ahí se ve el puente. Ahorita desafortunadamente ya, ya casi ya se oscurece por completo. Pues no sé si lo alcanzan a apreciar hasta el fondo. Vamos a hacer un zoom. Sí se alcanza a ver, miren, qué bonito. Al fondo vemos el puente que atraviesa este laguito. Miren exactamente en esta parte. Aquí está el puente. Y se ve muy bonito. Realmente cuando la gente viene a caminar en familia, pues todo esto, todo esto es el, el caminito. Atravesan el puente y continúan del lado derecho. Bueno, quiero mostrarles o queremos mostrarles algo, algo que me parece fantástico, muy, muy hermoso. Precisamente lo que estamos viendo ahorita al centro, al centro de la imagen, es algo maravilloso realmente es la caída del sol detrás de los árboles, detrás de una montaña, es un espectáculo que para mí, en lo particular, me fascina, me fascina. La combinación de colores, el tono blanco, el oscuro y la combinación de colores entre rojito, anaranjado y medio azul, como vemos el, el cielo, pues es una es una postal muy, muy, muy agradable. Otro aspecto que quiero comentarles es que precisamente detrás de lo que es el puente hay una pequeña cascada en ocasiones llega a congelarse debido obviamente a las bajas temperaturas que tenemos pero en este caso o, o en esta ocasión siento que ya ese congelamiento se está desvaneciendo y lo que, estamos, lo que podríamos apreciar si podríamos verla sería, sería únicamente la caída de agua, no una cascada congelada, realmente no es una cascada grande, es pequeña, pero pues sí, en fin y en sí, una cascada. Bueno, vamos a, a pasar de aquel lado un rato para mostrarles de otro lado el laguito. Miren qué precioso, vamos viendo ahí un avión. Miren, miren, miren, miren, un avión muy bajo. Padre, tuvimos la oportunidad de ver el avión, efectivamente. Loli, bueno, pues se trata ni nada menos que de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Sí, exactamente. Qué padre, verdad? Alcanzamos a verlo. Ojalá no se vea borrosa la imagen. Traté de, de, de enfocarlo, pero esperemos que no se vea borroso. Sí, pues aquí estamos viendo cómo ya se está metiendo el sol. Miren qué bonito. Esto es como como algo maravilloso de la madre naturaleza que tenemos. Miren qué preciosísimo. Cómo se ve en los árboles secos, blanco, al fondo todavía se ve el resplandor del sol que se está metiendo y pues todo congelado. Exactamente, y los colores, los colores difuminados en lo que es el centro. Es... El centro del... De pues llamémosle del sol, definitivamente. Sí. Imagínense nada más qué precioso. Amarillo, un poquito rojito todavía. Se ve cafecito, negro y blanco. El resplendor del de lago con la nieve. Qué bonito, ¿verdad? Es una combinación de tonos en los colores que realmente sí. Digna, digna de una postal. Exactamente. Bueno, aquí andamos un poquito tarde. Queremos compartirles también nuestro día. Porque aparte de todo esto, pues también compartirles algo... Andamos un poquito tarde grabando esto Porque pues acaba de llegar Ale del trabajo Entonces a veces los tiempos no nos lo permiten Y, y fue como, como, córrele, córrele Vamos a grabar porque la nieve se acaba Bueno, entonces vamos a, vamos a continuar aquí un poquito Entonces miren, pues aquí estamos Miren qué precioso al fondo vemos la casita exactamente aquí estamos viendo la casita y se escucha un poquito de, de ruido del agua y ya nos agarró la noche ya nos agarró la noche pero aquí estamos viendo de, de, de, de, de otro lado la, la imagen quise, quise grabarles de este lado nada más para ver y bueno en esta imagen nos despedimos.